Construye, sueña y camina sobre la luz. Camina por tu senda suave como la fresca hierba, donde cada paso sea certero y cada huella única e imperecedera. Construye día a día tus momentos con vida, tu vida con sonrisas y acciones que te lleven a la cima subiendo escalones luminosos para grabar así solo logros victoriosos. Llega a las estrellas con tu propia luz y brillo para sembrar en el mundo tu mejor cosecha de manjares lustrosos y sabrosos. Glorifica a Dios durante todo el camino y verás que todo es fácil siendo tú mismo. Deja que cada noche engendre un sueño, de tu corazón y de tu alma de niño aventurero. Abre las ventanas de tu alcoba y que las estrellas te guiñen un ojo, la luna te muestre su magia y el cielo te traiga tu gran regalo de amor eterno. Eleva el vuelo como bella mariposa y disfruta de cada flor y su aroma, pequeña, sencilla, que impregne tu alma candorosa. Vívelo y sin prisa, descubre en cada nota musical un mensaje de amor que te roza como la brisa, que cada sonido y color hacen de ti un ser especial. Agradece por abrir tus ojos cada mañana, por la luz que te llega del astro rey y te abraza con su calor y por quienes te acompañan te comprenden te quieren por ser como eres y nunca te cambian aprende de las caídas más que de los aciertos y obtendrás gran fuerza, victoria y éxitos no te ates a las posesiones y lo material pues nada de esto te aportará dignidad recuerda vivir para engrandecer tu alma y deja que el resto reproduzca tu gran obra magistral.